esa hueá me pasa mucho el lobo que te pide por ejemplo en manzanilla ese el, el, tiene la parrilla con interiores eso pertenece a la generación que ya, ah, ya no ya viene cachai no? no las ¿Pero? generaciones de ahora ya no, no, no conocieron claro, y no saben no que no hacen es esa hueá claro. no saben lo que hacen claro. pero los interiores sigue siendo un plato como tradicional popular en todo el rollo como que se mantiene como en un, pero como que, que se arrinconó en un lado las parrillas, por ejemplo, en general, Las parrillas que ofrecen el chunchule el, Exacto, el, es guay, como si, sí, ¿sí? pues ya en su momento eran como para una clase pública que claro, era claro, que esa hueá y puede ser sí. que sale la parrilla con el interior y la especial Claro, por ejemplo, pero el bolón del... del, del de, ah, ¿cómo se llama? del Huachaca No, hueá no, no, no pasa nada en esa hueá No, yo creo que la hueá del Huachaca yo, soy, yo me he encontrado con más minas que se sienten como la bola de Huachaca que toda esa hueá se salta feliz esa hueá minas que son de la permanente, hueá no sé qué hueá a tirar mente? ¿Qué el en mente que la gente se con esa hueá. Ya. Yeah. ¿Cachai? Pero tiene que ver con una hueá de gusto. ¿no? ¿Cachai? Por ejemplo, los pendejos ahora... ¿Y, y, y, y ahí con el anterior sí, sí, sí, sí, Entonces sí. esa hueá ya se perdió, pues murió con ellos sí. Entonces el, el, la hueá del libro, ¿cachai? Perteneció a una generación que le tocó hacer esa hueá y, por, y aunque alguien quería mantener eso, con la pandemia era... ¿cachai? Cabo. Ya era un aforo, cuánto, tres, cuatro, cuatro huevones la no han de vuelta con una esta, suavidito, so, entonces como que no.. Es más que igual también, igual tenía la gracia, caché, Que tú podías estar en un lugar, que podías ir como a leer. Yo por ejemplo tuve una pareja donde íbamos yeah. okay. igual, a comprar dinero. Igual tenía esto y la Entonces.. Pero yo siento que esas son como pertenecen a generaciones, por parte como que.. Y ya.. Muy sí, pero que también el rollo del libro papel también porque ahora todos los libros son pdf y puedes descargarlo Hoy y puedes no leer, puedo, leer. Yo no puedo leer pdf, Pero no? lo escucho Ah, sí te cachas el rollo Pero porque, eh, claro, pero es un dist distinto formato ¿eh? a lo mejor no está tan, tan amable ahora en este, en este momento pero por otro lado tenía un dispositivo donde literalmente tenéis todos los libros del mundo, como, si tenía internet Yo por ejemplo tengo una carpeta y debo tener uno ya, sin mentir, mil. Me, me puedo pasar en no, no. sí es así descargo, descargo, descargo, descargo. Pero son libros más que nada como para cachar. Pero no, yo no cargo. Un libro, leer un libro por una web digital. Yo por lo menos, quizás los cabros, mi hija sí. Pues. Claro, a eso voy. Es... Entonces... Si uno de repente ve a las personas en el celular, en el celular, en el smartphone... Ta, ta, ta, ta. Tata, tata, sí, todo el pero... rato y uno da por sentado que están puro perdiendo el tiempo, pero de repente están leyendo o están viendo alguna hueá interesante. No sé. No, yo creo que están perdiendo el tiempo. Sí, yo también creo que están sí, no, Pero, pero. pero... No, no, no, pero. Existe. <risa> existen, existen páginas que regalan libros de PDF de todas las novelas del mundo y estas páginas tienen mil millones de descargas. Es como Amazon Kindle, no sé cuáles. Claro, exactamente. Entonces esas descargas no son gratuitas. No, no es pues que no, no. Alguien las lee. ¿cachai? Entonces hay mucha gente leyendo también. Más de lo que uno pensaría y menos de lo que uno creería. No sé. yo, yo, yo creo que si la gente leyera más, no tendríamos tantos problemas como usted. O tendríamos más problemas. O seríamos, todos, todos tendríamos un argumento brígido para discutir y nada. No es no, que no, no se es ve, tan que claro. no se ve. Eso es lo sí. No, sí, no, pero yo, yo entiendo, porque... A mí me pasa que con el clima de ahora, que creo que el, el nivel del discurso, el nivel del debate, desde las autoridades, desde el presidente, algunos lugares más bacanes, hasta... El luego que encontráis al lado de la parrilla está muy abajito. Sí. Está muy abajito. Estamos tratando de discutir algo y de repente aparece un weón. Ay, ¿por qué este otro weón dijo esta otra Y tú dijiste esta. Empe empe empezamos con weá, así, ¿sí, verdad Vamos a retroceder. No, <ríe> sí, por eso a mí no me gusta la marinal Porque siento que con Ay. ella, siento que con ella empezáis a discutir algo. ¿Y por qué? ¿Y por qué los indígenas tienen votos y todos somos indígenas? a a la loca y todo y todo y todo. entonces siempre siento que con la loca se baja, se baja así un nivel súper agüeonado. súper agüeonado. el nivel ella hay otros locos de derecha que sí, que es súper interesante de discutir pero estos este tipos de personajes de Twitter estos esto, esto, esto, ah, hueones no, que les va, va bien a Twitter que les va bien en Twitter, Twitter. esos eso no, esos hueones creo que bajan, bajan de, de, de no, pero escuchar, tú, por ejemplo, poco, yo por ejemplo, de hecho, lo que me un programa de Facebook, de este, que de de por, por ejemplo, ya, eh, Constituyente. No, yo creo que la Constituyente es la weá porque esta Constituyente viene de, de, de, de, de, ah, de, sí. de los 80 veinticinco y, y, y viene de, de los carrerinos con Bernardo Higgins en la weá y terminan eh, peleando con Pérez Chávez. Y dos dos ¿no? Entonces digo que no... El retroceso de la conversación. Sí, pero no, sí, yo creo que la... No, voy a sí, decir, a mí un loco me dijo, sabes ¿qué? Se van a terminar los flights. Se van a terminar los flights. De... Flight sí. No, no, no, se van a terminar los flights porque la información va a ser para todo el mundo. ¿Y en, eso, y... ¿y en qué flights? Ahí no cachen la red? No, pues que lo que pasa es que como todo, va a tener, todo el mundo va a tener acceso a la información, ¿Sí? ¿Sí? no van a haber, bueno así como que no cachen nada, porque... Ah. Ay, a eso iba ya el argumento del loco, imbécil. <risa> sí, higiene, higiene. Imbécil, higiene. Porque ahora sí tenemos toda la acceso sí. a información y mira cómo está ah, ahora. Sí, y imbécil. Eh, ¿Cómo se llama? El loco no. Claro, pues, yo pensaba lo mismo, güey. O sea, no, yo me quedé con la web, porque yo lo escuché. Y ahora yo he escuchado programas donde los locos dicen que no, porque ahora tú tenés que descartar que lo que es la información información está. Sí, pues. La verdad que, como, ¿cómo ver cuál es la información que.? Es el dueño del profesor. El profesor, el profesor de cualquier lugar. ¿De qué colegio? De mi colegio. No, no, no. Un profesor, medio hombre. No, no, un profesor, normal. Un profesor de educación física, un profesor. Un don nadie. Un don nadie, un don nadie. De ahí del infierno. Ese es a nivel de. Bueno, a nivel de todo país. Sí. Bueno, no sé, en realidad. Ayer. Mi pareja. Osama, eh, el loco está encargado de, la, de las rifas, ahora es el basado. Ese es el concepto <risa> bueno, Fue no, el único que no trabajó en no, pandemia. Puta Oye, ya, eso, el rollo del profesor. Ah, la, el conocimiento. Que antes el profesor era el dueño del saber. Tú no sabías de algo y el profesor lo sabía. sabía. Tenía los libros. Pero si tú no sabías de la historia... El profesor de sí. historia te explicaba porque tú no tenías otra forma O así. leyendo libros, o Pero hoy día la información está. Entonces el profesor ya no es la fuente de sal. Entonces el profesor cambia. Vas a ser el hueón que te explica la hueá, a vas a ser como una especie como de guía de museo. Es que es un hueón que te tiene que ordenar toda la puta información que tenís, más o menos para que tú vayas ahí. ¿Cachai? Porque de verdad tenís todo de todo. ¿Tú es que ha hecho experiencia así? No. estaban a tu... Sí. Sí. ¿Pero has visto experiencias experiencia así? Date un tiro de eso así como concreto no, ¿Algún, no se amigo de tenga, como ya, ¿Tenga algún amigo que tenga un amigo con el que tenga como cada chico dos años ah no. ¿Es sí, que está el, en el ejemplo concreto es no, así no. será así es que debe de, de, de, o sea yo por lo menos desde el punto de vista de, de, de informático o sea mi manera de ver el mundo desde que está internet ahora es que debería ser así porque de verdad la información está completa ¿cachai? Está toda. tú desde ahora en internet si soy un poquito ahí un poquito, un poquito sí. habilidoso tú podéis bajar el manual de pistola para hacer una pistola Yo aprendí, yo aprendí yo... entonces ¿se necesita? Hay alguien que te controle y alguien que te, que te... Yo aprendí a hacer páginas web pues por entrar? web sí. web sí. aprendí no si están todos los tutoriales de todos. Sí, sí, sí. todo la web aprendí eso. sí pues la web que tú querías aprender pues Exactamente. Sí. es que es, es el rollo porque no no claro no yo creo que el loco tenía razón sobre una hipótesis pero nunca fue porque la gente no presenta interés en esa parte. Claro, sea, hay mucha gente que tiene interés en, en aprender cosas y lo aprende, pero no.. Pero ¿sabes? lo que pasa es que a, a veces sí. siempre pensa, es así que de repente, ¿no? la gente como que piensa que no hay recompensa con saber muchas cosas. ¿Sabes? Porque el guan del colegio que sabe mucho no tiene mucha familia ¿no? O es medio abuelonado, es medio renegado social. Entonces no, no ve muchos premios. Sí. Podéis ir por la vía haciendo un sahuahua. Ya, pero es este que se te y que te vaya bien. Eso tiene, ¿no? tiene que ver tiene familia, tiene Pero no les nace, porque hay gente que de verdad no les nace abrir un libro y leerlo, ¿cachai? O sea, es que, es que, prefieren, es que prefieren. Yo no el... sé cómo serán los cabros pero por ejemplo, en mi colegio, el segundo que estuve, eh, yo tenía compañeros que eran cabros. Bueno. Sí, ¿Y pues, nadie wea? Pues, claro, sí. Porque además jugaban bien a la pelota, eran Tenía los dos, le iba bien, claro. ah, bien. Sí. Sí. A mí me habían era caído era mal, eran perfectos eran perfecto. eran perfecto Sí, yo pertenecía al no grupo lo de los, los Nords. Nords. Sí. Claro. De lo que le gustaba la música y, claro. sí. claro. y más encima eramos... no iba más o claro. menos No, a mí me iba bien pero yo era un apartheid, sí. sí. ¿Qué es Yo era un buen que estaba así, se sentaba al último y no pescaba a nadie, tenía un grupo de todos Tengo una generación muy mala. Sí, no, yo siento que esa weá de nace poco. Yo, por ejemplo, a mí Yo participé en un proyecto y después que me quedaron la gana aprender eh, páginas y puta que me ha servido, weón. Pero cosas, tocar, ¿sabes? Claro, ¿sabes? ¿sabes lo que yo siento aquí? Yo siento que, por ejemplo, acá no hay una cultura como de aprender güey. No es como una cultura que, por ejemplo, fuera de jugar a la pelota, weón, ni tomarse una chela. es lo que más veo, porque el que no toma chela, ve película. No. Tomando chela. Y no hay más. Yo he visto en otros países que, por ejemplo, hay locos que se juntan a tocar. Yo ah, sé que tú tenías claro. amigos, sí. Pero... No, no, pero no, no. No, no es todo el. Sí, no, no, no. Lo que pasa es que ahí hay una, una pequeña corrección. Sí, hay, hay, y hay de todo en Chile. Lo que pasa es que es muy chiquitito, y un grupo muy específico. Tú claro, pillar incluso locos que bailan música hindú, que se juntan ya, pero, a tocar y música pero No, no es no es sabiendo como... Exactamente, no es sabido. No es un Por ejemplo, la amiga de mi pareja pero, tiene 40 años. Quiere tener pareja Ya ¿Qué hace? weón? ¿El Tinder? Pero no es la forma, el control de la pareja Están todos locos en eso, Son todas las formas Ni si no tiene forma